¿Qué va a aprender? Usted aprenderá, a nivel general, a representar la información de una aplicación en memoria, utilizando técnicas de construcción de algoritmos con las estructuras de datos estáticas. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Identificar el concepto de estructura de datos estáticas. Reconocer los arreglos y los registros de datos como estructuras de datos estáticas, reconocer las diferentes operaciones con arreglos, seleccionar el tipo de arreglo de acuerdo a la situación planteada, manipular arreglos que permitan la implementación de soluciones algorítmicas a problemas en un contexto determinado, compartir la solución de problemas con matrices, siendo respetuoso con las opiniones de sus demás compañeros.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 en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas. Esta primera unidad didáctica corresponde a unas estructuras de datos fundamentales como lo son los arreglos, los cuales pueden ser unidimensionales o vectores, o bidimensionales o matrices, permitiéndole complementar lo visto en fundamentos de programación, en la construcción de algoritmos y avanzar en la comprensión de problemas que requieran una solución informática. Esta unidad es un peldaño más que lo va acercando hacia la finalidad primordial de la tecnología, como es formarlo como un tecnólogo competente que adquiere todos los elementos necesarios para desarrollar software y dentro de este ámbito los arreglos se consideran necesarios cuando el producto a construir requiera estas estructuras. Le amplía la mentalidad para aplicar el racionamiento lógico y algorítmico y a través de la práctica constante le capacita para construir soluciones de calidad. La práctica hacia el maestro. Analice en esta unidad didáctica los ejemplos propuestos y proponga alternativas diferentes a las que se presentan en el módulo, si es posible. O estudie con ese sentido crítico las soluciones planteadas, participe con sus inquietudes y plantee propuestas. Sea abierto a recibir comentarios y propuestas diferentes que le ayuden a mejorar y a ampliar su visión mental para encontrar soluciones. Va a realizar una actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación, llamada Desarrollando Aplicaciones con Estructuras Estáticas o Arreglos. la muy a conciencia, siempre pensando que son casos reales y que usted es el artífice principal en la solución por ser el analista encargado en su empresa, simulando la realidad, lo que le corresponderá realizar cuando ingrese al mundo laboral o empresarial. Prepárese desde ahora para ese momento. Además, tenga muy en cuenta los documentos de apoyo y los recursos que le servirán como guía en el desarrollo de las tareas. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.